loco la raza que me da miedo. Cuéntate algo. Es que me da miedo, loco. Venga, bailate algo. No, que me da miedo, loco. Me da miedo, Falillo? Me da miedo. Pues cuéntate algo, cuéntate un cuento. qué hago? Cuéntame un cuento. Es que no puedo, no puedo pronunciar las palabras. ¿Y qué ha hecho? Ya Parece ves. Parece que estoy tartamugo. ¿Estás tartamugo, Falillo? Parece que estoy mudo, loco. ¿No te cuentas nada? qué hago? Hago un baile. ¿Un baile? Sí que me da miedo. ¿Algo? ¿Me da miedo? Pero ¿Qué te que ha pasado? Me da miedo hoy? todo. ¿Me da miedo todo? Sí. ¿Tú te vas a tomar ahora un café con leche? No sé, a tomarme algo. Un dato de dinero, ¿eh? de los cayeres? A, si a ver si cojo, a ver si cojo. A ver si cojo algo por la boca, me muero. Venga, eh. venga, falillo.